En este vídeo se muestran algunos ejemplos de equilibrio químico en tubo de ensayo, con observación del efecto que tienen sobre dicho equilibrio las variaciones de concentración de reactivos y productos, así como de la temperatura. Coloque en un tubo de ensayo 5 gotas de disolución de cromato de potasio 1 molar. Añada una o dos gotas de ácido sulfúrico 0,1 molar y agite el tubo, observe y anote los resultados. Añada al mismo tubo una gota de hidróxido de sodio 1 molar, anote los resultados. Coloque en dos tubos de ensayo unas 20 gotas de ácido acético 0,1 molar. Añada a cada uno de los tubos una gota de naranja de metilo. Añada a uno de ellos tres o cuatro gotas de acetato de sodio 1 molar. Observe y anote los resultados. Coloque en dos tubos de ensayo... 20 gotas de amoníaco 0,1 molar. Añada a cada uno de ellos una gota de fenolftaleína. Añada a uno de ellos 10 gotas de cloruro de amonio 1 molar. Observe y anote los resultados. Ponga en un tubo de ensayo 10 gotas de disolución de cloruro de amonio 1 molar y añada 5 gotas de hidróxido de sodio 1 molar. Moje un trozo de papel indicador con una gota de agua desionizada y aproxímelo a la boca del tubo de ensayo. Caliente suavemente introduciendo el tubo en un vaso con agua caliente. Observe el resultado y anote el pH en su cuaderno. Añada a un tubo de ensayo la punta de una espátula de cloruro de amonio sólido. Añada una gota de ácido sulfúrico concentrado. Proceda del mismo modo que anteriormente y anote el pH de los gases desprendidos por la boca del tubo de ensayo. Ponga 10 gotas de disolución de sulfato de cobre 0,1 molar en un tubo de ensayo. Añada una gota de disolución de hidróxido de sodio 1 molar y observe la formación del precipitado de hidróxido de cobre 2. Adicione unas gotas de ácido clorhídrico 1 molar hasta observar la redisolución del precipitado. Ponga 10 gotas de disolución de sulfato de cobre 0,1 molar en un tubo de ensayo. Añada una gota de disolución de hidróxido de sodio 1 molar y observe la formación del precipitado de hidróxido de cobre 2. Añade unas gotas de amoníaco concentrado hasta observar la redisolución del precipitado. Ponga 10 gotas de disolución de sulfato de aluminio 0,1 molar en un tubo de ensayo. Añada amoníaco 1 molar, gota a gota, observando la formación de un precipitado blanco de hidróxido de aluminio. Añade unas gotas de hidróxido de sodio 1 molar y agite. En medio fuertemente básico se forma tetrahidroxialuminato de sodio, que es soluble. Ponga 10 gotas de disolución de nitrato de cromo 3, 0,1 molar, en un tubo de ensayo. Añada disolución de hidróxido de sodio 1 molar, gota a gota, hasta que observe la formación del precipitado de hidróxido de cromo 3. Añada 5 gotas de peróxido de hidrógeno, Caliente ligeramente mientras agita el tubo. La disolución toma el color amarillo del ion cromato. Ponga en cuatro tubos 4 mililitros de agua. Añada a cada uno de ellos una gota de nitrato de hierro 3,01 molar. A continuación, añada a cada tubo una gota de sulfocianuro de potasio 0,1 molar y agite. Añada al primero de estos tubos 10 gotas de nitrato de hierro y agite. Añada al segundo 10 gotas de sulfocianuro potásico y agite. Añada al tercero 10 gotas de hidróxido de sodio 1 molar y agite. Deje el cuarto tubo como referencia y anote las observaciones. Tome un tubo de ensayo completamente seco y ponga 10 gotas de disolución de cloruro de cobalto en cada uno. Añada una gota de agua para que aparezca el color rosa del hexacuo complejo de cobalto. Añada una gota de ácido clorhídrico concentrado y observe el cambio de color a azul. Puede que necesite alguna gota más. Si es así, añada mientras agita. El cambio de color es reversible y consecuentemente enfriando la disolución se recupera el color rosa original. Si introduce el tubo en agua caliente, debe observar el cambio de color de rosa a azul. Repita el ciclo de calentamiento y enfriamiento.